En un proyecto, tan complejo como el de Santa Clara, es preciso hacer un equipo multidisciplinar. No me caso, como doctor en historia de arte, me ocupo de la parte de la recogida de toda documentación histórica y también de análisis de la bibliografía sobre Santa Clara. En no convento de Santa Clara, o protagonismo de femenino, tanto dentro de edificios de la clausura como fuera de él, en toda Pontevedra. A lo largo de más de 700 años de historia, o protagonismo de personajes como la fundadora Leonor Rodríguez, de la Casa de Dos Mariños, que se enterra en un dos arcos sólidos de la iglesia. Leonor de Montenegro, que va a promocionar el retablo mayor eh, realizado por Cornelis de Holanda, de lo que conservamos restos. Output eh, O también eh, Sor María de San Antonio, que participa en la construcción de la muralla de la Sillería de Coro a comienzos del século XVII. En las últimas semanas seguimos trabajando en las diferentes áreas del convento, en las que están abiertos sondajes tanto en el interior como en el exterior del edificio. En esta habitación nos encargamos de que o procesado material que ven directamente de la excavación. El material que más destaca es la cerámica, tanto por la cantidad de fragmentos obtidos como por la cantidad de formas que nos están aportando. Las cerámicas que tenemos hasta ahora van desde el século XV hasta el século XVIII. Cabe destacar también la aparición de múltiples alfinetes localizados en los enterramentos aparecidos en no el claustro, así como restos de un sudario. destacar a gran cantidad de, de restos óseos humanos.